Básica, básica, básica ¿Vale? Basiquita, la inmundada Sin ningún tipo de adorno lo que suena ahí es la lavadora centrifugando que está, que está toda hostia ahora mismo. Bueno, eh, y ahora vamos a ir viendo recursos que, que le podemos ir agregando. Bueno, y la estructura de acordes en este caso es importante porque no vamos a empezar desde sol, sino que vamos a empezar desde do. La estructura de acordes sería: This land is sol this line is sol, from California, Ray right, to the New York City. The red wolf fell, waters. Y ahora re This land was made for you and soul. ¿Vale? Se puede meter algún otro acorde por medio Pero esta es la básica básica y la que vamos a seguir Y pues recursos que ya conocemos Cuando metamos el sol podemos hacer esto ¿Vale? Cuando metamos re podemos hacer esto Cuando metamos re también podemos hacerlo de que ya hemos visto en un vídeo que os pongo ahora el enlace vale, etcétera etcétera vale, es decir que recursos múltiples ser, al ser melodía sencilla, pues todo me permite muchísimas muchísimas pequeñas cositas bueno vamos al libro bueno pues eh, ya el último intento a medida que voy sacando haciéndolo me van saliendo cosas nuevas y cada vez pues me va saliendo cosas nuevas y, y lo tengo que rehacer entonces bueno en la melodía Es decir, que empezamos en do Metemos aquí simplemente un rolito simple Podemos meter un forward como he hecho ahora mismo O un backward O una mezcla, que es esto Y ahora Y aquí lo que he hecho es Bellisco 2-3 eh, de Slide 2-4 Bellisco 2-3 de segunda a tercera Y hago este pequeño roll Y ahora Y ahora a hacer es un acorde de re ahora receptiva california repiqueteo parte de la moneda y vuelvo a hacer el pellizco 2-3 y slide 2-4 Repito lo mismo ahora. Así es. Y ahora dice, This land was made for you and me. Y aquí lo que he hecho es... Como tengo que meter esta nota, pues meto esta otra desde el 1 y suena bastante bluesy. Y esto que pongo aquí es el acorde de re, ¿vale? Re séptima o incluso re mayor. Estas dos notas pertenecen al acorde de re y lo que hago es... Es prácticamente como si estuviera arpegiando, bueno, de hecho no estoy arpegiando el acorde de re. Y remato con el chakending, ¿vale? Entonces... No sé si lo va viendo, ¿vale? Me tengo que acordar de meter la nota sol antes. Mejor así. Primero con el con el índice y luego con el pogar. arreglo posible, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha. En vez de este no podemos meter este 2, en vez de este, el re este podemos meter el reeste, podemos meter este 2 y otras cosas que se nos pueden ir ocurriendo. Bueno, lo dejo ya que tengo que planchar. Venga, con Dios.